Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Vengo a, esta vez a enseñarles cómo obtener su código de cuenta interbancario de BCP. Así que vamos allá Primeramente lo que tienen que hacer es ver el, el CCI del BCP. Acá escriben, vamos a ver el, Este código se llama CCI Este CCI sirve para, para que te hagan transferencias de, de otras cuentas bancarias ¿Me entienden? Eh, como muchos de otros bancos y, y para eso necesitamos este código que es de 20 dígitos porque ustedes mayormente lo tienen su, su número de cuenta que es de 14 dígitos que eso les pueden hacer transferencias de un de BCP a BCP, pero con este código van a poder. Ustedes cuando van a hacer esa transferencia, cuando le dicen dame, mándame tu número de cuenta, te voy a hacer una transferencia de otro banco. Tú le preguntas, le dices quiero que me haga de, de qué banco me vas a hacer, de bcp o de otro banco. No quiero hacer transferencia de BBVA, BBVA o otro, escuchaban cualquier tipo de otro banco. Ah, ya no te preocupes. Y le envías este código. Vamos a entrar aquí. Vamos a entrar aquí y entramos banco de crédito BCP. Escriben primero arriba bcp escriben así de bcp o algo así y entra acá no entran acá donde dice es, que se conozca porque acá no les da resultados aquí, aquí sí vamos a entrar acá ya bueno estando aquí vamos a escribir nuestro número de cuenta ahorros o, y el número de cuenta bueno yo lo voy a pegar porque lo tengo y le damos miren abajo donde dice número de cuenta no hay nada le damos aceptar y ahí va a aparecer automáticamente y este último código este de abajo este copiáralo tal cual rectifíquelo muchísimas veces al momento de copiarlo, cópienlo y obténgalo con este código, es importante que lo tengan si es posible en con sus contactos, en sus contactos guarden los número de cuenta y su y su CCI, este CCI es el código de cuenta bancario para que esto le sirve para para que les hagan transferencias de otros de, de otros bancos pues Ok, bueno amigos, esto les quería mostrar, ya que muchas personas están sufriendo ahora por el, por el coronavirus, de esto de la cuarentena que no se puede salir de casa, y bueno, pues la mayoría de personas están utilizando este código. Así que amigos, bueno, cuídense un abrazo fuerte para todos. Nos vemos, suscríbanse y darle like.